Hola a todos y bienvenidos a, a este vídeo de Juan de Linux.com. Mi nombre es Erjor. En esta ocasión os traemos Faeria. Una especie de juego de cartas eh, pues tipo Gestone, artefact Artifact y demás. Pero con un pequeño toque de eh, estrategia por turnos bastante peculiar. Y os lo traemos en esta ocasión, sí, porque... Artifact está a punto de salir al mercado y como somos pobres y no tenemos acceso ni a la beta ni nos hemos comprado una, cable, una clave vamos a darle un poco a un juego de cartas que no es el Artifact pero como excusa para quitarnos el bono. Eh, Fire es un juego que, que en su momento cuando salió y yo además si no recuerdo mal salió el... Cuando salió, salió, también con soporte para Linux directamente el primer día. Creo recordar. Y, y la verdad es que... Eh, le di una, no, no le di muchas oportunidades. jugué No jugué mucho. Y, y ahora con la tontería de artefact tengo que reconocer que, que he puesto a probarlo. Digo, bueno, vamos a ver qué, qué es este género de juegos, ¿no? Que no reconozco que que nunca he jugado a Magic en cartas físicas de verdad y al Hearthstone, por ejemplo, cuando estuve de moda lo, lo estuve probando un poco en el móvil y, y creo que con que, que de Lutris lo eché a andar también. Pero no es un género que nunca me haya ha atrapado mucho y, y bueno, lo empezaba a dar así un poco y la verdad es que tengo que reconocer que me estoy, que me estoy enganchando. Tiene varios modos de juego, aparte de jugar en, en online, claro, pero como, no, eh, como ya os he dicho, no soy un jugador de este tipo de juegos, llevo poco jugándolo, entonces soy un paquete, si me meto en, una, en un juego online me van a crujir, vamos a la primera, a la primera de cambio. Bueno, tiene varios modos de juegos, uno que está, me está gustando mucho es el puzzle en rompecabezas, acabo de ponerlo en castellano, la verdad, eh, y me gusta... No me gusta eh, la interfaz en castellano, la verdad. Eh, creo que, creo que sí, prefiero las explicaciones en inglés. Probablemente vuelva, vuelva al inglés. Y bueno, el, de los varios juegos que tiene, aparte del, del de competición normal, de, de pues, la partida normal, tiene pues eh, puzzles, por ejemplo. Entonces, aquí se supone que en solo una jugada tengo que, que, que acabarle la, con el adversario, ¿vale? Entonces... Forma de forma pero no la cosa. Pues debería ser suficiente, ¿no? ha sido un poco, un poco fácil la verdad hay uno que que me está volviendo un poco loco por eso no, no lo voy a jugar ahora de buenas en primeras porque es que no soy capaz de darle dar la vuelta vale bueno, vamos a intentar echar una, una normal uh, para que lo veáis bueno, es lo típico. Aquí tienes tus barajas que te las puedes ir fabricando. Bueno, eso te las puedes ir creando y demás. Pero yo juego con. Básicamente con las con las iniciales que te dan. Tampoco. Eso de empezar a mirar cartas y empezar a hacerte tu baraja y demás. Me parece... A día de hoy me parece un poco coñazo. Entonces no. No, no me veo. Pero mejor un poco con lo que tengo y. Tal como es, yo os digo, es. El modo desconectado para jugar contra la máquina. Entonces, bueno, está visto que, que el nivel de experiencia que te dan son 100 puntos de experiencia, lo cual significa que ya os suele exigir un poco para gente como yo, que soy bastante malo. Eh... Sí, pero. Vale. Si aquí te permite te dan, cambiarle, si estas series salen, perdón Son las cartas con las que sales Y aquí puedes eh, cambiarlas Pero puedes cambiarlas una vez, ¿vale? Requiere no, las tres, pero... Oh, mierda, una vez vale. Pequeño mini tutorial de lo que llevo aprendido hasta ahora eh, Bueno, estos son los puntos de mana que, que tengo ahora mismo eh, Las barajas que me quedan en... en las, perdón, las cartas que me quedan en la por ahora mismo. Y si creo que estas tre eh, tres... creo que son las que tengo en, en mesa. Vale. Cada un poco, entiendo que si esto será tipo magic. Cada... Hay, hay cartas que tienen... Eh, que no tienen nada, que no tienen condición, que pueden salir en cualquier estado. En cualquier terreno. Pero, por ejemplo, esta roja... Vale. veis Si veis justo debajo de los nueve puntos de mana hay un 2. Significa que... Dos en, en tierra significa que tengo que tener desplegadas dos celdas dos de, de este tipo para poder sacarla. Aparte de los nueve puntos de mana que me va a costar, eh, necesito tener además eh, dos, dos tierras de, de, de tipo rojo, vale defensa vale eh, qué más antes de finalizar el turno como veis el tablero está totalmente vacío vale entonces se va construyendo con lo que habéis visto aquí eh, entre el rival y yo cuando ponemos una pieza vale significa que yo puedo llegar a desplegar mis unidades ahí pero él no puede desplegarlas en Terreno. solo puedes desplegarlas en el terreno, o sea, cada uno podemos desplegarlas en el terreno que hemos ido creando y además tiene que coincidir el tipo y tiene que coincidir bueno en pues, eh, función del tipo que sea, pues tiene que ser de un tipo eh, solamente puedes desplegar la unidad en el, en el tipo de, de la unidad eh, si formas de construir tienes eh, que estar siempre cerca, de, o sea, en contacto con o una de las, de las celdas que has desplegado o tienes que tener a una de tus piezas en eh, en una al, en una celda y al lado tienes que tener un espacio libre, vale. Tú puedes mover esto a una, a una celda de, de tu adversario y si al lado tienes un espacio libre podrías poner un de tierra. ¿Qué más? Estos cuatro orbes dan mana, vale. Si tienes un, una u, una carta al lado del orbe en, al inicio de tu turno, pues eh, adquieres una punto de mana más por cada orbe que tengas al lado de un de una carta y así hago de pronto así no sé si me dejo algo más vale se va a llevar una de. Ah, no se sé, lleva una de mana por poco pero bueno, en la siguiente ronda que va a empezar, como esta carta la tiene al lado del orbe, de la pues ya se va a llevar más uno de, de mana, porque sí. Porque puede. Bueno, podemos desplegar arenas. Tierra roja, no sé qué. O sea, no sé uno si llamarlo arena, esto no sé cómo llamarlo. Bosque o, o charco de agua, ¿vale? Yo esta baraja, como he elegido que sea de tipo rojo, pues los que me empezar a desplegar son de tipo rojo. Eh, o, si no, sin más, podemos desplegar piezas que son un poco sin más, ¿vale? ¿Por qué.? ¿Por qué he dos? 2? Bueno, pues para intentar llevar a esta aquí. E ir cogiendo mana poco a poco. Y. En la siguiente jugada, si todo va un poco bien, pondré una tierra roja aquí para poder empezar a sacar estos, aunque no tengo mana suficiente. Y luego ya aquí casi cualquier tipo. Ahora con tener dos de este tipo me da igual. Pues otra aquí. ¿Por qué? Porque más de una vez ya me ha pasado que la máquina me hace... Me ha, pues se ha puesto aquí ha llegado hasta esta altura con, un, con una de sus cartas y yo no me he dado cuenta de... Por por, por, por, por verdad, ¿no? Yo no me he cuenta. De que él tenía en la celda libre y me ha colocado aquí una celda y sacándome cartas <coughs> justo al lado de... Del personaje, de la... Del, dicho este que hay que salvar entonces es una aliada ¿no? bueno, primero defendemos un poco la creación de piezas y bueno esta es mi técnica es tan mala o tan buena como cualquier otra vale. a saco para delante. o sea, aquí ya no hay aquí ya no hay perdón con este en concreto tengo que tener cuidado, ¿vale? Gracias, gracia me ha hecho el pago. Vamos a saco y vamos a intentar cerrar un poco el. ¡Ay, ah, soy sí, idiota! Podría haber puesto una de, de, de, de, de, de rojo. Puedes, se puede manipular el, el tipo de tus tierras, eh, de las que has ido sacando con, con, pues, con el tipo que quieras. Yo te podría, tendría que haber puesto aquí una roja. Y ya se hubieran comido dos de daño. Es que aquí se va a quedar corto y necesito sacar algo. 6. Te voy a sacrificar. Te voy a sacrificar. Ya se van a condenar a sí mismos, por lo menos le reducimos el maná, vale, y aquí como vamos vale, a ir sí o sí. Vamos a aguantar un turno más ¿Por qué? Porque iba a ponerlo aquí y aquí, pero me hubiera podido crear una aquí con este Ecteliala. Entonces, bueno, estoy intentando cerrar que no avance más. this and aquí un colega no tengo tiempo a cubrirlo de escudo. No... no esto. esto no he entendido. ¿Por qué no lea...? Ah, efectivamente se activa que esto. Pero va a fundir, ¿eh? Me va a sacar aquí cosas para meterle una paliza, pero muy nazi. Que el granjero tiene un. Hola. Vale. Pues empezar a sacar cosas porque. sobrevivo... Vale, voy a sacar al granjero. Vale. Espera, vale, tengo que prestar... Soy lardo porque podría haber. Bueno, vaya vale, para la siguiente. Podría haberlo. O sea, puedes hacer un ataque como cambiando de celda. Había salido antes un poco el dibujo. Y haber sacado al guardia imperial. No lo necesito. Su habilidad especial, ¿vale? Que es. Eh... pero esto lo puedes poner como defensa para que pues, lo, lo que dice el, el, el estado de provocar ¿no? que van todos a por él y cuando palmas le da actos de vida a, a, a tu personaje que no hace falta La partida yo diría que la tenemos ganada, salvo que empieza porque se quiere sacar cosas. Este va a palmar cuando le intenta atacar. no, todavía no me ganas Esto es lo que quería conseguir. Vale. ¿Por qué? Porque ahora saco... de hermana por si acaso luego necesitamos. Sí, vale. Lo que comentaba al principio, ¿vale? Ahora me acabo de fijar otra vez. Solamente me quedan 10 cartas, él le quedan 11 y tengo 3 en mesa que estoy cambiando. Eh, he tenido que parar un momento la partida, así que he perdido el hilo de lo que, te, lo que estaba diciendo. Ah, espero que no se note en el corte. Eh... Tengo que centrar... Si sí, hemos ganado. Perdón. Ya hemos ganado. Vale. Es pues justo mal interrumpido en la última jugada, así que espero que el vídeo haya quedado bien. Que tal hacer una edición de vídeo un poco decente? Vale, y esto es una partida a... A faeria. Espero que os haya gustado tanto el vídeo como como el juego, la verdad es que bueno, eh, no es el, un juego de cartas al uso, sino que tiene ese ese puntito de estrategia por turnos, se acerca, no voy a decir que es igual que un XCOM por ejemplo, que me gustan, o, un, o los Valkyria Chronicles, pero tiene ese puntito que es un poco más que un juego de cartas, que, que a mí me está gustando la verdad. Tienes que pensar cómo desplazar las, tus, tus cartas, la, los, las características de cada una, eh, cómo establecer el terreno de juego para o, o tapar el, el avance de tu adversario o poder sacar tus propias cartas. Bueno, la verdad es que me gusta y creo que me gusta más que un juego de cartas clásico precisamente porque no es poner unas cartas en un tablero y a ver a quién me cargo y qué no me cargo, sino que tiene un componente de un poco más, aparte de las matemáticas de entre cartas, de, de darle un poco más de vuelta a las consecuencias de, de, de, de tus actos. Bueno, y lo dicho, hasta aquí la partida. Faería. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh, os recuerdo que somos linux.com. Tenemos eh, bueno aparte de la página web donde publicamos noticias. Tenemos un foro, tenemos un canal de Telegram, tenemos un canal de Discord, tenemos un estas cuentas de twitter, de twitter perdón y de mastodon eh, tenemos un steam tenemos casi de todos tenemos una comunidad no oficial en matrix bueno todos todos lo dejaré en la descripción de, del vídeo también tenemos eh, cuenta partner de en humble bundle que en, no sé si faeria tiene tiene eh, está en la tienda de humble bundle si esto os dejaremos también el enlace con el, con el partner de. Y nada más, eh, como suelo decir siempre que hago un vídeo, eh, si os ha gustado darle like, pero si no os ha gustado darle al dislike y decirnos por qué nos ha gustado para que podamos mejorar. Muchas gracias a todos, chao chao.